Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Dora Zamudio y hago parte de Cruz de Creadores. Hoy vamos a realizar este hermoso prendedor para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Seno. Para realizar este hermoso prendedor vamos a utilizar Miyuki rosado, blanco, el prendedor, el broche prendedor, hilo de Miyuki, las tijeras, aguja entonces, vamos a sacar unos pequeños montoncitos de la Miyuki enhebramos nuestra aguja, que ya había adelantado un poquito vamos a cortar y vamos a trabajar punta de ladrillo entonces Voy a iniciar con dos blancas. Siempre que vamos a iniciar un tejido de mi yuki en puntada ladrillo, iniciamos con dos mostacillas. Llevo hasta el fondo y hago un pequeño nudo. Lo hago doble. Acomodo las mostacillitas. Así que queden bien paraditas. Y luego, como mi hilo queda en el centro, paso mi aguja a la esquinita de la última mostacilla. Y empezamos de una en una tejer Entonces seguiría una rosada. Paso. Aquí voy a quedar en la mitad. Siempre que inicio tejido, quedo en el centro. Me paso a la última mostacilla. hago otra rosadita siempre que queda acomodadita como paradita y bien ajustadita luego dos blanquitas paso a la última y aquí termino mi primer hilerita así empezamos cualquier Tejido de Miyuki en punta a ladrillo. Nos va quedando así, una hilerita así. Entonces cuando ya tengo esta hilerita, vamos a salir. Cuando yo digo salir, es que la mostacillita nos queda aquí afuera. Entonces para hacer este proceso, yo enhebro una mostacilla blanca, una rosada, y me meto en el primer bordito. Aquí vamos a trabajar el borde del hilo, acomodo y me subo por la mostacilla, Mire que esta partecita es totalmente diferente a lo que hicimos inicialmente, entonces ya nos va quedando así, entonces si ustedes se fijan es como si estuviéramos pegando ladrillos o como cuando uno ve los ladrillos que van como esquineaditos, como, como no en línea, esto, por esto lo llamamos así punta de ladrillo. Entonces acá, voy a cortar esta colita para que no nos estorbe y seguimos con la rosadita. Aquí es un poquito dispendioso porque no tenemos como mucha consistencia, entonces nos da un poquito de dificultad. Todos los diseños que, que ustedes ven en dijecitos o en pulseras, se trabajan en de y se trabajan de la misma manera, independientemente del diseño. Este es un tejido repetitivo. Todo el proceso es lo mismo aquí como ustedes ven ya se me acabó como el bordito de, de, de las del hilo entonces para yo hacer esta esquinita yo me meto como en diagonal a la última que metí la acomodo y me subo por ella entonces ella queda como fuera ¿Sí ven? entonces voy a hacer la siguiente hilera que también queda hacia afuera entonces siempre para iniciar inicio con dos y me meto en el primer bordito y me subo por la mostacillita rosada y siempre la acomodo que queden bien derechitas y apretando bien el tejido aquí sigo Siempre que tenemos la plantilla o el diseño, nos vamos guiando. Entonces aquí es una blanca, dos rosadas, serían dos blancas, dos rosadas y una blanca. Entonces, si tenemos el diseño bien sea en vivo o, o en una plantilla, la idea es seguir el patrón con los colores. Los colores de la que es lo que nos da como el diseño, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener bien en cuenta los colores para que nos vaya dando el diseño mire que el tejido es repetitivo siempre ahí es como enseñarles a iniciar y ya después de que hemos iniciado el proceso es el mismo siempre me meto en el bordito del hilo o en la mitad de las dos mostacillas y aquí termino con blanco. Entonces, aquí termino la esquina y es en diagonal. La acomodo y me subo por él Este es para que me quede así, salidito. Entonces ya tenemos tres hileras. Vamos para la cuarta hilera que sería esta. Entonces vuelvo y hago lo mismo. Igual para salir en euro las dos me meto en el primer bordito, mire que siempre las hileras las inicio con dos mostacillas, siempre que vamos a iniciar hilerita, las acomodo que me queden bien derechitas y sigo, entonces sé que siempre van a ser dos rosadas. Aquí en el siguiente paso quiero que presten bien atención para que miren cuando uno entra o sale. Son dos pasos totalmente diferentes. Repetitivo todo el proceso. Espero que se esté viendo bien. Aquí sigo con rosada y apretando para que el, el dijecito quede rígido. Que hay veces algunas tejemos apretando, otras tejemos muy flojito, entonces hay veces depende de cómo ajustemos. Y aquí vuelvo y coloco de ladito la siguiente mostacilla, acomodo y en esta otra hilera les voy a enseñar a entrar, entonces para yo entrar la, la siguiente línea me meto primero en el bordito, en el primer bordito sin nada. La aguja solita. Cuando ya he hecho eso, coloco nuevamente las dos mostacillas y me paso a la segunda hilerita Y aquí las acomodo y ellas quedan adentro, ¿ven? Aquí ya quedó hacia adentro. Y aquí sigo tejiendo lo mismo. Entonces, cuando la hilera me queda afuera, enhebro las dos mostacillas y me meto en el primer bordito. Cuando necesito entrar, como hice ahorita, primero meto la, la aguja en el primer bordito sin nada de mostacilla, Enhebro las dos mostacillas y me meto al segunda, a la segunda hilerita. Así es, se hace para entrar. Esos son dos truquitos como importantes en el Miyuki. Para que el hilo no se nos vea. Porque lo bonito del Miyuki es que no se nos quede viendo hilo por ningún lado. Y siempre... Tejiendo ajustadito, acomodando las mostacillas, tratando de que se vea totalmente planito. Aquí ya quedó como inicio, como finalizo, tiene que quedar igualito. Giro y la siguiente hilera mi mostacilla va a salir, entonces como va a salir, enhebro las dos mostacillas y me meto en el primer bordín y aquí ella sale ¿Ven? entonces esos dos truquitos son como importantes para entrar y salir y dar los espacios que se necesitan para el diseño siempre trabajando que las mostacillitas queden ajustaditas Bueno, entonces aquí hicimos toda esta parte hasta aquí vamos, que es como, como la mitad, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, digamos, como las, las paticas, digámoslo así. Vamos en esta hilera, aquí vamos a hacer esta segunda hilera. aquí Entonces aquí voy a salir, entonces acuérdense que para salir Así en la posición que está mi hilo, enhebro dos blancas y me meto en el primer bordito. Acomodo que queden derechitas y paraditas, miren. Y luego sigo dos rosadas. Entonces, venimos... Lo mismo, la misma secuencia. Ajusto siempre tratando de ajustar para que quede, digamos, rígido. Entonces vamos acá. Entonces, mire, un lado salió, que es este, y este entra. Entonces voy a hacer este, este tiene que salir, entonces giro, enhebro las dos blancas, perdón, una blanca una rosada y me meto en el primer bordito y subo acomodo siempre que queden bien ajustaditas las esquinas si no las dejamos bien paraditas bien acomodadas el tejido se nos va a ver torcidito o ellas se nos van a ver desacomodaditas entonces aquí vamos en esta aquí sería una blanca una rosada y salgo con una blanca para salir se acuerdan que lo hago en diagonal y subo entonces ella queda hacia afuera ¿ven? entonces giro y vamos a hacer blanca rosada y en el primer bordito Aquí vamos a empezar a hacer como la cintica de lado y lado, ¿no? Ya les voy a mostrar qué estamos haciendo. Empezamos a hacer esto. Entonces, si ustedes ven, está este lado y este lado. Pareciera que estuviera separado, ¿cierto? Entonces, estoy en esta. Entonces, son dos rosadas. El centro, que sería una blanca y las otras dos esquinitas repetimos la secuencia que este tejido digamos que es fácil es demasiado fácil y así podemos hacer cualquier diseño que ustedes quieran hacer se trabaja de la misma manera listo entonces aquí ya sería esta otra de acá aquí si ustedes ven él va quedando separadito si ¿sí ven ese separadito es el que vamos a realizar entonces para iniciar son igualmente dos y en la primera hilerita rosada y aquí como para partir digamos los dos borditos de la cinta hacemos dos blancas que sería lo que nos va a separar las dos punticas digámoslo así con la blanquita de lado ahora vamos a hacer digamos esta partecita de acá entonces voy aquí voy a hacer esta entra sale entonces aquí voy a salir dos y en el primer bordito y blanca esta es la primer esquinita de la cinta entonces la, la siguiente va a entrar entonces con, como voy a entrar me meto en el primer bordito sin nada y ahí sí ya enhebro las dos blanca y rosada Entonces digamos que este es la primer colita de la cinta. Y termino con blanco. Aquí voy a entrar. Entonces como voy a entrar, meto en el primer bordito. Y siempre inicio con dos. aquí salgo entonces mire que primero estoy trabajando un, una esquinita de la cinta y luego hago la otra por separado de trabajo entonces aquí giro y voy a hacer la última cuento una una dos tres y cuatro una dos tres y la última son dos, son tres blancas. Y aquí termino la primera hilerita. Las acomodo. Y blanca. Aquí terminé la primera heladita. Y así mismo hago este lado. ¿Listo? Termino bien. acá. Y voy a subir. Por toda esta esquinita. Por las mostacillas, miren, subo. Allí. Me paso por acá. Y bajo a esta. Al centro, Si ¿sí No necesito cortar ni añadir. Sigo con el mismo hilo. Y hago esto mismo que está acá lo hago a este lado entonces empiezo aquí metiéndome al primer bordito y hago tal cual como hice la otra colita las acomodo, listo y sigo trabajando igual recuerden que aquí es de heladito entonces ya empezamos acá esta sale Una punta sale y la otra queda hacia adentro. Entonces aquí ya voy a hacer la última hilerita, que son las tres blancas. Me meto en el primer bordito, enhebro las dos mostacillas blancas y queda nuestro dije. Entonces como vamos a hacerlo como prendedor, cierto aquí ya nos quedó tengo este en estos prendedores hay diversidad aquí manejamos este en dos tamaños y hay otro que se llama como un pin y se van a pegar de la misma manera sea redondo sea así larguito se pega de la misma manera entonces qué voy a hacer aquí yo digo voy a jugar laberinto no entonces me empiezo a meter por las miyukis Que el hilo no se me note, no se vea. Entonces yo le llamo a esto jugar laberinto. Así es como cuando terminamos y vamos a rematar, yo digo vamos a jugar laberinto. Este voy a colocar así. Entonces voy a subir un poquito más. Digamos acá. Y eso lo vamos a pegar como si fuera un botoncito. Lo coloco aquí entonces meto la aguja y empiezo a hacer como si estuviera pegando un botoncito Lo entonces bajo aquí es como metiéndome como entre la mitad de las mostacillas de una de otra no Ustedes a medida que van trabajando, miren, así. Entonces acá busco como meterme en una. Con mucho cuidado de que pronto no se vayan a quebrar, ¿no? Porque ya se pueden quebrar. Y aquí vuelvo y me meto como en la mitad de las dos. Y subo. haga de cuenta que están pegando un botoncito sino que como el dije es tan pequeñito entonces nos va a dar un poquito de dificultad mientras que él va sosteniendo cuando él ya esté bien sostenido pues nos va a dar más facilidad y así lo hacemos varias veces miren rematando y me meto acá queda así entonces acá nos falta esta partecita esto yo lo puedo hacer un poquito más largo si lo quiero como dije para colocarlo en una cadena entonces simplemente le hago trailerita y pego la cadena y con una argollita entonces como me falta este pedacito acá entonces teniendo ya esto acá vuelvo y juego laberinto me meto por las mostacillitas mira Tratando de que el hilo no se me vea voy subiendo, subiendo hasta donde yo necesite quedar con mucha delicadeza porque la mostacilla se nos puede reventar o quebrar porque pues nos estamos metiendo varias veces entonces llegué aquí y voy a hacer esta de aquí entonces me meto aquí al bordito del hilo Enhebro las dos nuevamente. Si sí, acuerden que siempre que iniciamos, iniciamos siempre con dos mostacillas. Y subo. Saco un Vuelvo y hago la otrica Una hilera de tres y una hilera de dos. Y subo me meto giro a mí siempre me gusta girar me meto en el primer bordito y hago la última que es esta patica de acá con dos Uno. entonces si yo lo vaya si yo lo fuese a colocar en una cadena entonces aquí en esta mitad de estas dos mostacillas coloco una argollita de golfi y esa argollita la pego a la cadena y nos quedó como dijecito. Entonces nos queda como dije o como prendedor. Aquí también juego laberinto para esconder el hilito y poder rematar. Unas dos, tres veces. Listo, aquí ya hicimos tres veces, entonces aquí ya podemos cortar. Tiempo bien y lo corto. Entonces aquí nos quedó nuestro prendedor. Espero les haya gustado. Gracias, eh, espero les haya gustado este hermoso video, eh, recuerden hacerse el autoexamen mensual y nos vemos en otra próxima oportunidad.